Mi nombre es Constanza. La huerta se llama Tierra Verde y estamos en Tenjo con Dinamarca, a 2.600 metros de altura, clima frío. Eh, yo nací en Bogotá, pero mis padres de origen del campo nacieron en Subachoque y Sesquilet. Yo ya los conocí en Bogotá, allá nos formamos el hogar. Eh, no, nacimos nosotros, pero mi padre siempre eh, tuvo, también lo conocí con la finca de ganado en Ganchasipá. Yo aprendo de sus pasos, yo recojo, adoro la naturaleza, quise hacer una huerta para darle comida a mi hija y conocer, cuidar la naturaleza porque eh, amo la naturaleza y, y la huerta nace de entender Cómo funciona el agua, el aire, el suelo, y eh, el fuego, el calor, los planetas, la luna, el sol. Cómo en la vida cotidiana, eh, poniendo las manos en la tierra, el corazón, la comunicación con, con, con ese universo de la naturaleza en la huerta, estamos conviviendo con los animalitos, los insectos, las plantas, el agua, cómo día a día descubrimos eso en la huerta, y entonces les quiero contar cómo Tierra Verde, Constanza, con su equipo de trabajo, hacemos la vida cotidiana todos los días para encontrar salud en la huerta, que es el propósito de, la, de esta agricultura, construir salud sin usar agroquímicos y con el conocimiento propio. Aprendemos campesinos, indígenas, agrónomos, biólogos, de la ciencia, y sobre todo la experiencia de cada uno de hacer todos los días con nuestras manos este cuidado. Los invito a caminar la huerta, a descubrir cómo lo hicimos. Yo, tu, ¿qué tuve en cuenta para construir conocimiento en la huerta? Aprender del bosque, de los habitantes del campo, porque entonces con una huerta de dos panegadas yo tengo que, eh, tuve que buscar gente que me ayudara y supiera manejar el asadón, todas eh, las herramientas de los habitantes del campo que han vivido por años y años y millones de años en esto, los podemos encontrar hoy en día en el campesino y en el indígena que todavía habitan en Colombia, como un conocimiento que les da esa, esa sabiduría de saber mirar y saber leerla. Porque no, la, uno aprende a leer que la planta tiene agua, que le falta agua, que la planta está con una enfermedad. Te, te lo dice un agrónomo, te lo dice un laboratorio, pero también te lo dice la observación y, la, y conocerla, como conocer uno a su hijo. Eh, el oficio como maestro, la vida diaria, hacer, hacer, siempre estar sembrando, sembrando. No Podemos descubrir muchas cosas, por ejemplo, que un día es diferente al otro que cuando llueve no es lo mismo que cuando no llueve, que depende de la herramienta, depende de la persona, depende del de eh, ánimo que tenemos, le imprime al trabajo un ingrediente. Entonces, cuando hay alegría en nuestro corazón y lo hacemos con amor, también las plantas lo reciben, eso es un ingrediente importante. Y la tecnología y el mundo de hoy nos enseña dónde llegamos y la urgencia de amar nuestro escenario naturaleza que es nuestra habitación de todos los seres y que la especie humana sin ese escenario no viviría. Entonces nuestra preocupación del hoy contemporáneo de los niños es que tengan ese futuro, de que tengan agua, agua, suelo para cultivar, semillas para cultivar, alimento para consumir, sol y luna para alumbrar y dar calor y dar fuerza. Entonces... Eh, es, es, es urgente que, que en el aquí y ahora construyamos nuestro propio pensamiento y nuestras propias acciones.